¡Hola! Si has llegado hasta aquí es porque ya conoces esta iniciativa para crear una moneda local en Alcalá de Henares. Como sabemos que la creación de una moneda es algo complejo, vamos a intentar hacerte la vida más fácil y además hacer que sea divertido. Para ello hemos creado Alcalapoli, un juego en el que te guiaremos y recompensaremos tu participación. En este primer tutorial vamos a ver cómo empezar a dar nuestros primeros pasos en el juego. Para ello vamos a utilizar una plataforma de enseñanza llamada NeoLMS en ella podrás completar las distintas pruebas y retos y comprobaremos tus logros para ingresar tus primeros chusquis. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en esta dirección. Alcalapoli.monedaalcalá.org Aquí nos redirige automáticamente a nuestra plataforma del juego. Una vez aquí pulsamos iniciar sesión. Y aquí hay dos opciones. Si ya tenemos nuestro usuario registrado, lo ingresaremos aquí. Y si es la primera vez, pulsamos aquí abajo. Vale, nos pide un código de acceso. Simplemente tenéis que ir a la página web de monedalcala.org y copiar el código. También podéis directamente meterlo a mano. Este es. Una vez metido, nos vamos a suscribirse. Y al ser usuarios nuevos, nos pide... Nuestro nombre y apellido y, y algunos datos más, con lo cual los metemos. Un ID de usuario que va a ser con el que nos reconocerá, reconocerá la plataforma. Y una contraseña. La fecha de nacimiento es opcional, pero bueno, si la metemos, mucho mejor. Y el correo electrónico, importante. Muy bien, muy sencillito. Le damos a enviar... Y ya estamos dentro del Alcalapoli. Así de sencillo. Esto es una primera ayuda que no tenemos por qué mirarla. Cerramos. Muy bien, pues lo primero que tenemos cuando entramos al Alcalapoli son las pruebas. Aquí irán las distintas categorías de pruebas, tanto aquí cuando las vayamos desbloqueando como aquí debajo. Entonces entramos a las primeras pruebas que son las personales. Y lo que vemos son las primeras pruebas que hay que pasar. ¿Vale? Según las vayamos pasando, desbloquearemos las siguientes. Y la mecánica es muy sencilla. Si pulsamos en ella, veremos la descripción de la prueba, en qué consiste, y hay varias formas de navegar. Podemos dar a siguiente, e iremos a la comprobación de la prueba. O podemos guiarnos por este menú. Aquí tenemos la descripción, y aquí escribiremos y comprobaremos que hemos pasado la prueba correctamente para que podamos ingresar los chusquis correspondientes, también esto lo podemos ver desde aquí, si pulsamos fuera del enlace, pulsamos aquí, vemos lo que hay, hay algunas pruebas que son tan sencillas que solamente tienen solamente tienen la prueba final, por ejemplo esta, y para verificar que hemos, ido, que hemos pasado la prueba simplemente preparamos nuestra respuesta y hacemos lo que lo que nos pida la descripción. Por ejemplo aquí, al final de la charla tendrás que facilitar el nombre al organizador para conseguir 10 chusquis, perfecto. Aquí no habría que hacer comprobación de, de la prueba, simplemente al ser un taller físico daríamos nuestro nombre al, al organizador, él ya se encargaría de de facilitarnos vuestros nombres y para que os ingresemos los, los chusquis. En este caso, sí que haría falta comprobar que os habéis que habéis pasado la prueba, ¿vale? Y aquí está muy clarita la, la descripción. Hay que escribir el ID de usuario. Una vez lo escribamos, le daremos aquí. Esta mecánica es la misma para todas las pruebas. Cualquier duda, ya sabéis que estamos en los talleres físicos de Agua de Mayo o nos podéis escribir al correo electrónico. Muchas gracias y sobre todo, disfrutar del Alcalá Poli.